Pueblo Dominicano y mis queridos seguidores, yo soy el Dr. Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en este canal Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy vamos a hablar sobre la rueda de prensa que ha emitido el Ministerio de Salud Pública el día de hoy, 7 de febrero del año 2020, para verificar si en verdad hay casos de coronavirus o no en la República Dominicana. Este es un tema que se ha batido mucho ya que en China se han confirmado más de 500 muertos y miles de infectados. Una enfermera, recuerden que ha dicho de que había más de 9.000 casos de coronavirus en China. Entonces queremos saber, verificando la rueda de prensa que ha emitido el Ministerio de Salud Pública, si en verdad tiene casos de coronavirus en República Dominicana o esos casos no se quieren decir si están confirmados o no para no emitir una alerta en el país de la República Dominicana yo quiero que ustedes emitan una opinión y me dejen los comentarios si en verdad ustedes piensan que funciona el sistema de salud de la República Dominicana tenemos diferentes países de Latinoamérica que tienen sistemas de salud mejor que la República Dominicana y hay casos de ellos confirmados como por ejemplo en Estados Unidos que actualmente hay 12 casos confirmados y en canadá hay 5 casos confirmados es decir que si en esos países que están súper desarrollados y avanzados en cuanto al sistema de salud tienen casos confirmados en república dominicana quiero saber déjenme sus opiniones si ustedes piensan que los casos que vinieron desde la república china hacia la república dominicana en el mes de enero esos casos que supuestamente Cinco de ellos eran sintomáticos y están bajo vigilancia permanente y los otros están en vigilancia domiciliaria. Quiero saber sus opiniones y por favor confírmeme sobre estos casos. Vamos a ver la rueda de prensa que emite el Ministerio de Salud y lo que dice el Ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, sobre los casos de coronavirus. Si en verdad son casos sospechosos, ¿Casos confirmados o en verdad qué es lo que menciona este ministro? Así que ya ustedes saben, no olviden suscribirse a nuestro canal, activen la campanita para que les lleguen las notificaciones y estas informaciones sea de mucho agrado, compartanla con los familiares, colegas y amigos de toda la República Dominicana para que se enteren sobre esto que está pasando. Yo soy el Dr. Reynoso, un placer estar con ustedes. Vamos a comenzar con la video reacción sobre este caso vamos a escuchar al ministro de salud pública sobre los 17 viajeros que han llegado a la república dominicana desde china y saber si estos casos son sospechosos si son sintomáticos respiratorios confirmado o no vamos a ver lo que menciona este señor en segundo lugar que se han identificado 17 viajeros que ingresaron al territorio dominicano y que tienen antecedentes de haber estado en la república popular china en los últimos 14 días de los cuales cinco cumplían con los criterios de vigilancia y observación establecidos. Entonces tenemos cinco personas, los cuales son nacionales, chinos, que están acá en la República Dominicana. Esos cinco tienen sintomatología de insuficiencia respiratoria. No quiere decir que tengan el coronavirus, sino síntomas respiratorios que son compatibles con la influenza. Vamos a ver qué más dice él y han sido trasladados, como ustedes saben, al hospital Ramón de Lara, donde han recibido las atenciones y seguimiento que demandan el, la, los protocolos. Los 12 viajeros restantes se encuentran sin síntomas de enfermedad respiratoria aguda, por lo que continúa su seguimiento a nivel domiciliario. De los 5 personas que se hallan en observación, 4 corresponden a una familia de origen chileno-chino y que dos adultos y dos niños entonces de esos cinco, que hay cuatro que son de origen chileno-chino dos adultos y dos niños que salieron de Shishi en la India el día 17 de enero de 2020 y llegaron a Punta Cana, República Dominicana el día 29 de enero dos de ellos, una mujer de... Es decir, que están acá desde el 29 de enero. Y si ustedes recuerdan, el virus se ha expandido desde el principio de enero. Es decir, que, está, que si estaba el 29 de enero en China y que no venga de allá para acá a República Dominicana con ese virus, va a ser un poco dichoso esos individuos de que no tengan el contacto directo con personas infectadas con el coronavirus. Dos de ellos... Una mujer de 37 años y su hijo de 5 años reportaron síntomas característicos caracterizados por tos seca que evolucionó a tos productiva, un catarro dolor de garganta sin presentar fiebre. El padre de 37 años y la hija de un año no han presentado síntomas. Se define su ingreso para vigilancia, toma de muestra y observación que ya ha concluido y ha salido negativa en estos exámenes. La otra persona que corresponde a un viajero masculino de 35 años con residencia en República Dominicana, que tiene historia de haber estado en la República Popular China en los últimos 14 días, que ingresó al país el 5 de enero, fue evaluado por la Autoridad Sanitaria del Aeropuerto Internacional de las Américas y presentando tos y dificultad respiratoria e historia de neumonía reciente. Los resultados de las cinco muestras. Es decir, que el quinto caso, este presenta neumonía reciente y estaba ya también en la República de China. Entonces, ya ustedes saben si ese caso presenta o no presenta la sintomatología compartible con neumonía que haya salido de ese país de China. Están actualmente en aislamiento esos casos, se encuentran en el Hospital Ramón de Lara, ese es el Hospital Militar que se encuentra en San Isidro. También se ha emitido otro caso que la prensa le pregunta al ministro de Salud Pública sobre el caso que está en el Marcelino Vélez Santana. Y el ministro de Salud Pública dice que ningún hospital, ningún centro clínico u hospitalario tiene permitido de emitir un informe sobre los casos que se están tratando con el coronavirus que el único organismo el único organismo oigan bien el único organismo que puede emitir informaciones sobre los casos que si sean cierto o no del coronavirus es el ministerio de salud pública es decir que ellos son el único órgano rector que pueden dar esas informaciones quiero Hacer esto principalmente Estas aclaraciones porque recuerden En China se habían emitido De que los casos eran Simplemente cientos de casos Pero después de las declaraciones que dio la enfermera Nacional de la China Que estaba trabajando directamente con casos En la ciudad de Wuhan Esta dio un video Ese video se desató en las redes sociales Donde esta decía De que habían en verdad Confirmados más de 9000 Casos confirmados que tenían coronavirus. El ministro de Salud Pública menciona que en República Dominicana no se mencionan casos confirmados de coronavirus, pero mientras tanto hay cinco casos que están en el hospital militar Dr. Ramón de Lara en observación permanente y están en aislamiento. También se acaba de mencionar de que hay un protocolo para el manejo de cada uno de esos pacientes. El Ministerio de Salud Pública ha emitido una resolución donde se prohíbe de que al país ingresen nacionales provenientes de China Es decir, personas ya sean dominicanos, sean extranjeros Provenientes del país de China Que es, tienen totalmente prohibido penetrar acá a República Dominicana Ya sea por vía marítima o por aeropuertos Eso está prohibido vía la resolución que emite el Ministerio de Salud Pública. También está prohibido en la resolución de que usted como el personal médico pueda estar en contacto sin tener una debida protección y manejo con el protocolo a esos pacientes sospechosos con el coronavirus. Eso está en la resolución que acaba de tirar el Ministerio de Salud Pública. Y que esos casos que sean sospechosos deben de ser llenados, subidos a una plataforma virtual que tiene el Ministerio de Salud Pública y ser reportado al Ministerio de Salud Pública sobre casos sospechosos e informarle directamente al área de epidemiología de esos casos. El único que tiene la potestad de informar, según la resolución, el único que tiene la potestad de informar es el Centro de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Este es el único órgano rector que puede confirmar a nivel nacional si en verdad existen o no casos de coronavirus en la república dominicana y también los casos sospechosos que se encuentren esporádicamente en este país también menciona la encargada de la organización panamericana de la salud esta menciona de que los casos en latinoamérica que son sospechosos existen actualmente en diferentes países 13 casos esos 13 casos están distribuidos de la siguiente manera Menciono acá se encuentran en bolivia se encuentra un caso sospechoso en Brasil, existen nueve casos sospechosos. En Paraguay, había un caso que el día de hoy se había descartado. En Costa Rica, hay un caso sospechoso. Para un total de 13 casos sospechosos del de coronavirus en Latinoamérica. Es decir, que si en esos países existen casos sospechosos, ¿qué no hace exento a nosotros, República Dominicana, de no tener casos sospechosos también? Como por ejemplo Brasil, que es un país súper desarrollado, ya sea en su parte socioeconómica y en la parte de salud, tienen casos sospechosos muy altos, como por ejemplo mencioné anteriormente, casos confirmados en Estados Unidos, 12 casos y 5 casos en Canadá. Quiero que me dejen su opinión y sus comentarios sobre todo esto que se ha mencionado y la rueda de prensa que ha emitido el Ministerio de Salud Pública. Así que ya saben señores,